La mañana de este viernes, un hombre le quitó la vida a su expareja en un hecho ocurrido en el tramo carretero Cotuí-Villalamata, específicamente en Albert Plaza, donde la fallecida laboraba como mesera. Posteriormente, el victimario se trasladó a la residencia de su madre, ubicada en la calle principal de la sección Los Corozos, municipio de Villalamata, donde éste se propinó un disparo en la cabeza muriendo al instante. La OSISA fue identificada como Yacelis Cáceres de 25 años, mientras que el victimario, quien también se quitó la vida, fue identificado como Raúl Ureña de 59 años. Según versiones de las personas allegadas a las víctimas, estos tenían un tiempo separado y en el día de hoy, la esperó que llegara a su trabajo donde le realizó varios impactos de bala, cegándole la vida. ENTN, su noticiero regional. Robinson Polanco